Baja el army bomb, baja el banner. Uno paga una entrada a ciegas, sin saber la ubicación que te va a tocar. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno y eso. pero en el video de hoy vamos a no sé hacer qué cosas. <coughs> hola, cómo están nuevamente. Welcome back to my channel, como diría Jeffrey Star. Eh, bueno, básicamente en el video de hoy les voy a contar un poco de cómo fue mi experiencia como más personal, como fan, la experiencia de fan, pero desde el punto de vista quizás como más crítico los puntos que no me gustaron los puntos que siento que tienen que mejorarse y también los consejos que les puedo dar en mi experiencia que realmente no fue de las mejores y que por lo tanto no hizo que este master que fue tan perfecto no llegase a ser mi concierto favorito de BTS sino que quedó en el número 2 pero antes me voy a presentar mi nombre es Sebastián vivo acá en Corea del Sur estoy finalizando mis estudios de posgrado acá en Corea y prontamente eh, no sé qué voy a hacer con mi vida? hacer este video también porque no hay muchas Experiencias o personas que hablen De esto en español como desde la perspectiva De fan, ustedes saben que este canal está básicamente Creado como desde La perspectiva de un fan Yo les cuento como mis experiencias como fan Yo creo que eso es como lo que me destaca Entre comillas y Creo que es necesario tener que comentarle Estas cosas sobre todo en español para que Un poco la entiendan porque muchas veces hay información Que no se entrega entonces por ese motivo Me gustaría compartir con ustedes todo este tipo de contenidos. También quiero que sepan que esto no es una crítica, no es que yo esté diciendo que todo lo que haya pasado en este concierto a mí no me haya gustado porque, lo reitero, este concierto ha sido uno de los mejores conciertos que yo he asistido en mi vida, de hecho ya lo saben, es mi segundo concierto favorito de todos los que he ido de BTS, pero hay muchas cosas que me pasaron y que también le pasaron a otras personas que le hicieron sentir un poco incómodo y son cosas que pasan en todo el mundo básicamente, no es que solamente haya pasado acá en Corea, sino que en todas partes del mundo cuando pasan estas cosas yo sé que ustedes me van a entender y la gente que ha ido a los conciertos me va a entender, hubiese sido perfecto si es que o si es que no, primero que todo les voy a comentar un poco cómo fue el sistema de la compra de los tickets, eh, básicamente desde ahora, no sé si en adelante lo sigan haciendo así, pero por lo menos para el master fue así todo fue como en Japón que es un sistema de sorteo, de tómbola cuando tú vas a comprar tus tickets, a qué me refiero ellos abren las cuatro fechas y tú postulas a las fechas que tú quieres ir y dependiendo de tu suerte obviamente es que si tú te ganas o no te ganas un ticket cuando tú te ganas un ticket y te asignan un concierto Ellos no te dicen qué ubicación tienes Simplemente sabes que vas a ir a ese concierto Tienes que pagar igualmente tu entrada Entonces como que, entre comillas, uno paga una entrada a ciegas Sin saber la ubicación que te va a tocar Obviamente esto se hizo como les he explicado también en otros videos Para evitar el tema de la reventa Ya que la reventa acá en Corea es un tema muy fuerte Donde las entradas pueden llegar a costar hasta casi mil dólares Es como más fair para todos, es como más como equitativo Entonces entonces como que siento que también en ese sentido está súper bien implementado. También se solicitaba de que al momento de entrar al recinto, tu entrada, el nombre que dijera tu entrada, también tenía que coincidir con tu tarjeta de identificación, ya sea tu tarjeta de residencia, tu pasaporte, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente no pudo entrar al concierto porque su entrada no coincidía con su número de identificación. En mi caso yo no tuve ningún problema porque toda mi entrada decían mi nombre y todo bien, todo perfecto, así que no tuve ningún problema, pero hubo gente que sí tuvo problemas porque igualmente compraron entradas en reventa y obviamente al comprar entradas en reventa el nombre en la entrada decía un nombre que no era el de esa persona. Entonces muchas veces incluso pasó con extranjeras que quizás por desinformación y, y quizás también lo, lo puedo llegar a entender de que falta más como que se haga contenido para hacer entender estas cosas eh, también pasó mucho que las extranjeras, por ejemplo, eh, eh, querían entrar al concierto y obviamente su entrada decía un nombre de una persona coreana Solamente le veían la cara y le decían ya dame tu tarjeta de identificación y obviamente no hacía el match Como que no coincidía, entonces le decían lamentablemente no puede entrar al concierto y así hubo mucha gente que se quedó afuera Pero como les dije, se avisó con antelación de que las personas que no tuviesen su nombre bien escrito en la entrada Que no coincidiera con su ID o su tarjeta de identificación, no iban a poder entrar al recinto al concierto, entonces esto por lo menos se avisó con anticipación, en ese caso eh, entendible y también siento que si ustedes se metían a las páginas de Reventer y esas cosas no había nada porque realmente funcionó, o sea para lo que se creó el sistema en el fondo funcionó. Así que esa es la primera gran recomendación que les puedo dar, si es que llegan a venir acá a un concierto a Corea o van a un concierto eh, de, de lo que sea en realidad ya sea k o lo que sea, no sé, los sistemas que usen otros países, pero eh, si van a un concierto, vean muy bien los guidelines, como lo, la, las instrucciones que les puedan decir así como Esto se puede, esto no Para evitar cualquier problema el día del concierto Siempre es bueno saber con antelación Las cosas que son permitidas o no son permitidas Ahora, yendo básicamente a mi experiencia como fan em, en el, Yo fui a dos tipos de conciertos En el de Busan Todo el recinto era standing Que era estar de pie Y esto significa de que a ti te meten como en un sector Como muy grande Esto estaba dividido en, en zonas que decían With Army Cada una de las letras With Army era un sector del recinto. Para entrar al recinto se entra por el número que sale en tu entrada, entonces como que obviamente no tienes un asiento asignado, pero sí tienes un número de ingreso al estadio asignado, entonces se forman las filas, eh, por ejemplo, de la 1 a la 200, de la 200 a la 400, así sucesivamente, y tú en ese orden vas entrando como a este campo o a este sector, de standing, de donde estás de pie para poder ver el recinto. Obviamente, la persona que es la número uno entra corriendo porque quiere estar en la reja. Y yo creo que, como que mucha gente cuando va al concierto quiere estar siempre en primera fila. Y yo creo que eso es un poco lo que destacó este concierto y que fue lo que a mí personalmente no me gustó mucho. Eso trae muchos problemas que ahora les voy a contar en adelante. Bueno, yo llego al recinto, entro super bien, eh, me hago algunas amigas, empiezo a, a conversar, todo super bacán. Apenas comienza el concierto, ellos parten con Dulcet, entonces, como que se va subiendo como esta Magic Shop, que es como una estructura, va como subiendo de a poco y ya cuando va subiendo esto, yo empiezo a sentir así como, pum como que me empujan para adelante, yo dije así como guay, what, what, what, ¿qué es esto? y de repente ya, eh, la segunda canción fue Home, y ya en Home era una cosa que yo decía, loco, ¿qué es esto? mira, yo tenía la entrada les voy a contar básicamente la experiencia del día domingo, yo tenía la entrada número 200 y algo, entonces quiere decir que estuve básicamente como a, en la segunda, tercera fila del del, del concierto o sea de la escena y loco o sé sea, que comienza el concierto y sí saben lo que es no tener control sobre tu cuerpo es una cuestión muy cuática que de verdad en todos estos años siendo fan del del grupo yendo a muchos conciertos nunca me había pasado de que me movieran a mí me movían y yo decía así, así como weón que cuático, porque en el fondo yo no tenía decisión sobre mi cuerpo porque si era para allá era para allá era para acá, era para allá porque no podías hacer fuerza porque si así hay fuerza eh, era como que te era tu cuerpo contra no sé mil dos mil personas que vienen en ese solo sector y ya a medida que iban pasando las canciones por ejemplo cuando hacen el primer talk que cuando empiezan a conversar mucha gente que estaba atrás empujaba o empezaba como a indagar para poder llegar a la primera fila o estar más adelante, eso hizo que mucha gente obviamente colapsara Obviamente también hay factores, por ejemplo, de que había muchas personas que estaban deshidratadas que no habían tomado la cantidad adecuada de agua o no habían comido bien. Entonces eso también es súper importante que lo hagan. Cuando vayan a un concierto, tomen mucha, mucha agua. Aunque estén así como, oye, no más, mi guata me duele de tanta agua que he tomado. No importa, sigue tomando líquido. Porque todo ese líquido lo vas a perder así en dos canciones cuando te empujan. Porque realmente mi cuerpo era solo agua, que era sudor. Y era todas las personas que estaban ahí les corría la gota. Y yo decía así como, weón, ¿qué sé? Yo nunca había vivido algo así, ¿cachai? Porque obviamente siempre que he ido a un concierto acá en Corea, por lo menos, es con asiento, estás sentado y nadie te empuja. Yo sé que muchos de ustedes quizás van a querer como ver un poco mi experiencia dentro del concierto, como los videos y esas cosas, pero eh, no no, decidí básicamente no hacerlo porque era eso o no disfrutar ya nada el concierto entonces preferí obviamente disfrutar el concierto que a eso es lo que voy de hecho yo pude grabar pero muy poco porque en realidad una no podía grabar porque era todo un mes así como que estaba todo así como eh, realmente me voy a dedicar a disfrutar lo poco que puedo este concierto y como que grabar en el fondo pucha otra cosa que también me llamó la atención que el army time como que no se pudo hacer en el fondo debido a las mismas circunstancias que habían, el army time es cuando uno sube un banner que está eh, hecho con antelación y en cierta canción se levanta y obviamente como que todos los paneles juntos se ven súper bonitos, etcétera, etcétera No se podía levantar nada, Si de hecho ni siquiera podía estar así con el army Bomb porque no tenía espacio para hacer así con el army Bomb, entonces era como que eh, tú me explicas cómo hago el Army Time, entonces no, en realidad nadie lo hizo, nadie levantó el banner, porque en el fondo, y si levantaba ahí el Army Time, bastaba que la primera persona lo levantara, ya no veías nada. El recinto no era ideal para hacer un Army Time, porque si levantaba y un letrero no se iba a ver y nadie iba a ver, entonces era como que la gente finalmente decía así como baja el Army Bomb, baja el banner, porque realmente la gente de atrás no veía, ¿cachai? entonces era como que, obviamente cuando tú estás sentado, tú solamente pones tu banner acá y se ve todo bonito, pero es porque estás sentado, hay una. A distancia y estás con tu valen aquí pero siento que en ese sentido como que que no funcionaba muy bien. Acá en Corea siempre los asientos son numerados y, y siempre he tenido la suerte de tener buenos asientos cuando son numerados. Tú tienes un sector y un asiento designado y obviamente la gente no se para, la gente no se cola, no se va más adelante. Se respeta el asiento y a mí eso me encanta de la cultura asiática porque sé que eso no funciona en, otros par en nuestras partes del mundo. En Estados Unidos sí funciona, en Los Ángeles cuando fui se respetó muy bien ese tema pero eso lamentablemente en Latinoamérica cuando me ha tocado verlo no se respeta. En ese sentido me gusta mucho ese sistema de que cada uno tenga su asiento. Pero como les digo, aunque tenga que estar en el tercer piso, en la última fila, pero sentado, créanme que voy a preferir eso mil veces antes que eh, estar en un standing y teniendo que estar como lidiar con estas cosas porque realmente como que... It's so freaking insane Le voy a contar otra cosa chistosa que me pasó Porque el día sábado a mí no me tocó entrada eh, muy adelante Entonces tenía el número 2000 y tanto Entonces yo podía como moverme en el, en el sector Porque había harto espacio Porque eso es lo que también quiero que sepan No es que el sector no hubiese estado habilitado para las 2000 personas Porque sí lo estaba El tema es que toda la gente obviamente se presionó y se tiró para adelante Porque querían estar lo más cerca posible Pero obviamente atrás había mucho espacio Y lo más bacán que el escenario como es en 360 Tiene unas pasarelas que aunque tú estés en la última fila, tú te das vuelta y vas a tener a BTS cuando pasen al frente de tu Llega una mujer embarazada y ella dice así com empieza como a gritar, y empieza a decir así como eh, Oye, yo estoy embarazada, tienen que dejarme estar ahí en la primera fila. Y yo como que la miré y dije así como Are you serious? Así como ¿Ah? Como que ella alegaba de que, como estaba embarazada, que tenía que estar en la primera fila. Donde, obviamente, estando en primera fila, obviamente te empujaban igual. Y donde no había aire para respirar, porque obviamente igual estaba sofocado. Entonces decía: No, tengo que llegar a la primera fila porque estoy embarazada. Míreme, míreme. Iba así como. O sea, primero que todo, obviamente, si tú estás embarazado o no, cualquier persona puede ir a un concierto, o sea, no es limitante el estar embarazado o no ir a un concierto, por supuesto. Pero no entiendo el razonamiento que tenía la señora en decir de que estaba embarazada y que por eso ella tenía que estar en primera fila para poder respirar mejor. En una yo le digo, señora, si usted se va un poco más atrás, donde le digo que es como el medio, el medio de ese sector, está vacío. Entonces, obviamente, por cualquier, y obviamente por su comodidad también, porque obviamente una persona que está embarazada necesita tener mucho más espacio, tener más aire, por Cualquier evento eventualidad y también tiene que estar más cómoda. Y después de todo el show que hizo esta señora, llegó como uno de los guardias. Y le, eh, una de las guardias, mujeres en este caso, y le dijo así como: Señora, le recomiendo que se retire, que vaya un poco más atrás. Va a estar más segura, va a estar más cómoda. Usted también va a poder evitar que cualquier cosa le pueda pasar. Y la señora, así como, no, pero es que estoy embarazada y todo. Y como que en el fondo nunca entendí la justificación de estar embarazada para estar en primera fila. Obviamente, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y nadie ahí estaba de acuerdo con eso. Y también estoy seguro que ustedes que están viendo este video tampoco van a estar de acuerdo con eso porque obviamente no porque esté embarazada o no vas a tener el derecho de estar en primera fila o que te hagan un espacio y peor aún que estando embarazada estando en primera fila donde hay mil personas atrás tuyas que te quieren empujar no siento que sea la decisión más inteligente que tú como persona puedas tomar así que siento que en ese sentido eh, ah, no, no, no estuvo nada bien lo que hizo la señora Ahora finalmente le voy a dar algunos consejos que les van a ayudar como para ir a los conciertos Que son cosas como que yo de verdad les recomiendo mucho que hagan Siempre cuando vayan a un concierto tomen mucha agua Tomen mucha agua antes de salir de la casa Y tomen agua durante el concierto Y tomen agua antes que comience el concierto Para que no te suceda ningún episodio de deshidratación extrema dentro de los conciertos Porque como saben se suda mucho Y también eh, estar hidratado siempre es muy bueno Y comer bien también es súper bueno Así que les recomiendo, no sé, comprar algunas barritas de cereales congelar agua para que el agua les pueda durar más y puedan estar más refrescantes durante el concierto siempre llevar bloqueador solar, haga o no haga sol, no se dice así Haya o no haya sol Porque obviamente estar expuesto al sol durante tantas horas Nunca es bueno, así que realmente siempre lleven bloqueador solar Yo llevé uno muy bueno, así que eso me salvó la vida Referente a los tickets, tengan en cuenta esto que les digo Siempre revisen las condiciones antes de ir a un concierto Hay conciertos que a veces dicen que si es que eres menor de cierta edad Tienes que ir con un acompañante O simplemente como pasó en el caso de Corea Que tu entrada tiene que tener el nombre de la misma persona que está queriendo entrar al recinto por ende tiene que haber un match tiene que ser la misma información por ende comprar reventas o comprar entradas a terceras personas nunca es recomendable sobre todo acá en Corea y también si es que lo hacen en otros países tengan mucho cuidado porque también hay mucha gente que sufre problemas de estafa por eso así que les recomiendo siempre comprar entradas por la vía oficial. Bueno quise compartirle un poco la experiencia que tuve en el master en este video porque siento que también es importante que sepan cómo es la experiencia acá en Corea cuando uno va a un concierto que se Standing. Yo en mi caso no lo volvería a hacer Aunque si me tocara hacerlo Obviamente lo voy a tener que hacer Pero si pudiese elegir el día de mañana Si estar sentado pero más lejos Estar muy cerca pero parado Voy a elegir estar más lejos Porque obviamente no me gusta el sistema de que se estén empujando y todo Cualquier persona puede opinar de otra manera Así que eso está bien Con este video obviamente también les quiero dar un poco de Espacio para la reflexión Nunca es bueno empujar eh, a otras personas Nunca es bueno tener como esa ambición De tener que llegar adelante estar en primera fila porque si es que mal no recuerdo muchas de las interacciones que yo al menos he tenido con BTS en los conciertos ha sido cuando yo he estado más atrás, nunca adelante porque como que ven tanta gente adelante que como que todo es una cosa, entonces yo siento en mi opinión que si quieres tener como interacción o que te saluden o, o, o como hacer algo así, si tú estás más atrás o empiezas a bailar o haces como algo chistoso yo creo que es mucho más fácil que te reconozcan o que te vean a que si estás en primera fila y todo, obviamente cuando me pasó de Yonko que ahí sí estaba en primera fila cuando me mandó el saludo a la cámara eso sí fue porque obviamente yo estaba gritando así como pero obviamente, si, si hubiese estado comiendo mi bomb solamente, probablemente hubiese pasado de largo. Porque, obviamente, estar en primera fila para todos es como 6, como es lo mismo. Entonces, como que. Así que les recomiendo que lo piensen dos veces. Porque si su situación de salud, como que no es la mejor, eh, obviamente, si te desmayas la mitad del concierto y te sacan, va a perder todo el concierto y te va a quedar sin ninguna memoria del hermoso momento que se supone que deberías haber vivido. Entonces, tienen que poner siempre una balanza. Pero yo les recomiendo siempre eh, pensar en su salud primero antes de. De, eh, su experiencia full como fan. Les espero que les haya gustado este video. Suscríbanse en el botón rojo que nunca sé dónde está pero está por acá abajo. Denle un like y comente acá abajo cuál es la experiencia más loca que le ha pasado en un concierto porque estoy seguro que a todos algo no ha pasado. Y si nunca he ido a un concierto pues que la vida no se acaba, que algún momento llegará. Así que eso. Nos vemos en un próximo video y nos vemos. Bye bye. Oye, se me olvidaba, tengo el ganador del el giveaway que hice de un álbum de BTS Persona como hace dos meses atrás Para que vean que sí hago giveaways y que sí los cumplo, solamente que me demoro un poco Así que aquí va el ganador, eh, le voy a dejar aquí como la miniatura de la ganadora la contacté ya por instagram, me mandó su dirección así que se lo voy a hacer llegar a su casita, muchas gracias por haber participado y obviamente muchas gracias a todos ustedes también por haber participado espero poder siempre estarles regalando más cositas, nos vemos